Bueno, Búsquedas eh, es un proyecto que mm, pude concretar en 2015, tenía varios, varios años con, con la idea de trabajar eh, un tema que yo creo que merece visibilización. Se trata de los niños robados eh, durante toda la dictadura franquista y en los años posteriores también, hasta finales de los años 80, en toda una trama que se quiere demostrar que existió a partir de la connivencia del Estado con las asociaciones eh, religiosas y y, y las clínicas eh, y bueno, este, estos colectivos, justamente una de las cosas que reclaman son algunas de las herramientas que se utilizaron, en, se pusieron en marcha en Argentina desde hace muchos años, entonces de alguna manera ese, esa posibilidad de estos reencuentros que existen en las fotos de, de los nietos recuperados es un poco el anhelo de las víctimas de, de España si bien hay eh, grandísimas diferencias en cuanto a las situaciones ¿no? que se vivieron en uno y otro caso en España está todo atado y bien atado, hay recomendaciones de Naciones Unidas para que se dé asistencia a, a los familiares de las víctimas para desenterrar los 130.000 eh, fusilados que hay todavía en las cunetas de España, es, un, es una vergüenza internacional y bueno, eh, el caso de los niños robados, como te decía hoy, es, es, un, es un colectivo que aún lucha por, por ser reconocido como víctimas uh -huh. Entonces, eh, dentro del esquema de la situación de la memoria histórica con diputados eh, del Partido Popular, ¿no? como que aquel que decía que, que los familiares se interesaban cuando había dinero para, para desenterrar a sus muertos, en ese marco eh, yo creo que es muy importante darle visibilidad a estas víctimas para tomar dimensión de la cantidad, ¿no? eh, de, lo que, de, la cantidad de víctimas que afectaron a todo, a todo el territorio.